Yo lo que puedo decirles en abono a la conducta de Mano el doctor López-Gatell es que ha estado trabajando bastante, muy intenso. Que ha estado cumpliendo. cabalmente ¿Estás bien mano Ahora que estamos juntos, es un no puedo pelear. Muy bueno No puedo público, pelear sin mano derecha. Buen ¿Tiene especialista. Un profesional. A... Eso es lo que puedo comentar.